Así es, momento de revisar el panorama deportivo. Lo decía Oscar y este en nuestros estudios, don Juan Pastel, a quien vamos a saludar en esta mañana. ¿Cómo está don Juan? ¿Cómo le va? A placer de saludarlo. ¿Cómo le ha ido? ¿Dónde estaba usted? Ayer lo hemos extrañado, la gente lo ha extrañado mucho. Sí, lo que pasa es que cada 15 días usted sabe que hay que pegarse una recauchutada. Entonces, vamos, <risa> Ahí a está, eso. Bueno, está bueno. bien entonces. Entonces, lo que pasa es que el feriado fue el lunes y el martes, bueno, da la sensación de que te has ido una semana, ¿no? <risa> Hay mucha gente que ha aprovechado y ha hecho eso, ¿no? Ha hecho eso. Un, un martes más, listo, de permiso y tranquilo, una semanita de vacación y de relax. Ah, no, Es relax, necesario eres. de vez en cuando una hay que ir a ponerse reiniciada. Los, hay que ir a ponerse los sueros y todo para andar más o menos, si no... Claro, hay que, está que cuidarse. Está complicado. Eh, ¿Cómo le va? ¿Qué me dice? ¿Qué le pareció ayer el partido? Eh, lo están invitando mucho a Beñat, ¿no? El rey del ratonero, ¿no? Es esconderse atrás y, y ver qué es lo que pueda pasar. ¿Está escuchando, ¿Ah? escuchando el sonido que le están poniendo? A ver, hijo. hijo. Es que el sonidista es discreto. Sí. Ah, del pelo. Sí, sí. El jueves va a ser. Ah, bueno, insisten sí. con lo del pelo. ¿Qué pasa aquí? Después hablamos de eso. Hablemos de fútbol favor, primero. Pero claro, sí. gente mediocre. No. Primero lo que. Como primero. la del Mostaza que. Ah. Oh, el Reddy empató con Tomás Yapo en condición de local. No anda bien el equipo alteño eh, y no está ganando de local, cosa que era habitual que lo hiciera. El cuadro paseño fue punzante, pero muy flaco en defensa, lamentablemente, ¿no? Tiene muchas dificultades es que mientras no se vayan de la institución el africano, en un bar no se vaya el paraguayo que tiene más viejo que usted ¿usted cuántos años tiene? 30... Y... por ahí voy no, no, pero usted ya parece en mina que no quiere decir la edad. ¿Cuántos años tiene usted? treinta y cuántos usted está diciendo? Sí, pero a ver, ¿cuántos usted estaba usted? hablando de la edad, yo no. Usted... No, pero le estoy preguntando. ¿no? Yo, yo creo que usted sabía. No, usted estaba diciendo 30 y no, no es que cuántos puede va a decir. Yo le voy a decir cuántos Y yo voy a tengo. saber su edad. Pero usted la estaba diciendo, yo no. Usted tiene más de cuánto Yo tengo no más sé. de 40. 40 aunque tiene. Aunque no Imagínese, lo crea, aunque no parece El zaguero... Cent... No, parece de 50. El arquero, el arquero, perdón, el zaguero central... Eh, tiene 41. Wow. ¿Te puedes dar cuenta? Ya no es una edad como para estar pateando pelota, ¿no? Ese, tiene que irse el paraguayo. A nivel profesional. Tiene que ir difícil, ese, sí. el africano. Y el pelado es el 9 que tiene, no le hace un gol en el arco iris, ¿no? Esos tres se tienen que ir ya. ¿Entiendes? El club puede disponer de dos plazas de extranjeros una vez que termine en junio la primera fase. Yo creo que hay que traerse un zaguero central, uno bueno, y hay que traer un nueve puntas. Ese es el primer gol. ¿Por qué? ¿No hay los centrales nacionales buenos? Ojalá que vuelva rápido Arce para que pueda jugar atrás. Mm. Yo no creo que al paraguayo lo dejen ir, pero lo que pasa es que la gente de Dolway eh, entiende que el paraguayo le puede servir, pero futbolísticamente yo entiendo que ya no. Entonces, eh, pero le puede servir. Tiene como seis títulos, tiene claro. más títulos que Bolívar ese. ¿Entendés? Claro. Eh, entonces lo pueden poner ahí de administrador del centro de alto rendimiento... Qué sé yo. Esa es la jugada, mirá, fíjate, en un va como acompaña. ¿eh? Parece arroz graneado el guacho ese. Un sí, ¿no? y, y, y papa Che, un papa frita, ¿viste? Como acompaña. Y él lo acompaña y va a buscar. La verdad es que no entiende. Porque él tenía que cerrar, porque el otro chico que había subido, había quedado mal en la marca, va al medio para, para buscarlo al saquero. Después se repitió y lamentablemente un empate. Mucho se especuló de este partido que los jugadores no iban a actar en el campo de juego porque supuestamente eh, algunos maliciosos dijeron que la institución les debía cuatro meses. No es así. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué hay un malestar dentro del plantel? Porque se les está cobrando los impuestos. Ah, la baja. ¿Y no quieren pagar? No quieren pagar los muertos esto. ¿No? Entonces qué es lo que pasa? En determinado momento, debido a la buena campaña que hizo el equipo, qué sé yo, la familia determinó, qué sé yo, ellos hacerse cargo de los impuestos que se tienen que pagar, obligado. Claro. Entonces estos ya les que gustó. Les creyeron, claro, les gustó y ninguno quiere pagar. Entonces como los les dijeron momentito, hay que pagar porque hay que pagar. No le ganan a nadie, ¿eh? son unos potrosos, apenas se pueden mover en la cancha. Eh, hora de pagar impuestos. Entonces, de allí es la molestia. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿Del que los mal acostumbra o del mal acostumbrado? Yo creo que en su momento, eh, cuando el equipo clasificaba, salió campeón, una Era forma como un premio, de incentivarlo, digamos, un sí, de verdad. Mm -hmm. Pero después, estos entienden que eh, hay que hacerlo. Que eso ya es una obligación y del no club. es una obligación. Es una obligación de esta gente que juega al fútbol y que gana mucho dinero. Ganan ah. 25, 30 mil dólares. Imagínate, 16%, por eso que les duele, tienen que pagar casi 4.500 dólares. Pero bueno, eh, en, en Europa el sueldo se paga el 60% de los impuestos. 60% se va en impuestos en España. Wow. O sea, por eso que los tipos dicen, ¿cuánto ganas vos? 10 millones y pagas 5 millones y pico de impuestos. Wow. Con razón ha, ha habido tantos escándalos de evasión impositiva. ¿no? Pero claro, si hasta Messi... Claro, hasta, hasta Messi sí, está metido en eso. Está metido en eso, ¿no? Sí. La Shakira no sé cuántos millones debe, también. también. Sí. ¿No? Entonces, todo aquel que factura en demasía, le cuesta pagar. Claro, imagínense allá, 60%. Aquí, cuántos, es? ¿13, 16? 16. 16. 16. Pero allá la, no es como aquí. Porque aquí vos te atrasás un mes. Vos debes mil pesos aquí mm. y resulta que en un año estás debiendo 50 mil. Ah, porque se van sumando no, intereses. No, entonces no pagas nunca. Pues. claro No terminas de pagar. Entonces, en otras partes, no. El impuesto es más alto, pero no existe multa sobre la multa, más la multa, más la multa, más la multa. Entonces te hacen insostenible y la gente no puede pagar al final impuestos. Y prefiere no Perder pagar. lo que tenga. Claro. Prefiere no pagar. Entonces, si esto fuera de alguna medida, no tan como es. Yo creo que el Estado recaudaría mucho más dinero claro. del que está, del que lo hace. ¿no? Sí, no, porque se hacen deudas insostenibles, ¿no? porque como dice, multa de la multa sobre la multa. Tú puedes creer que alguien no pagó un impuesto de una factura, a ver, sé yo, de 50.000 dólares, que son 7.500 dólares, después tenga que pagarle al Estado eh, casi 100.000 en una parte del mundo. Chuf. Aquí pasa. Bueno, por, eso, por eso que la gente no... Creo que se estaba analizando, Le usted ha doy. dicho algo, ¿no? que se estaba no, no, analizando dice analizando. va un perdonazo. ¿Perdonazo? Ah, el perdonazo, Pero ya debió haber dado el perdonazo, ¿no? Por lo menos dice que el Estado con un perdonazo puede recaudar algo así como 500 millones de dólares. Si hace falta la plata, este es el momento, ¿no? Sería una buena opción, ¿no? Ojalá Dios quiera. Ay, ojalá pero que me no esté viendo hacer. ahí. El... Oriente revivió a un equipito que hacía que en 13 partidos de los últimos 18 que había jugado, no había ganado. Ahí ¿Es, está, es tanto tiempo así tiempo. como el peor del Paraguay le ganó a Oriente, sí, como leía algún menos, titular? Más o menos. Estaban 1-1 uno uno primer tiempo y después en el segundo lo pasaron por arriba. Eh, dos, dos oportunidades de gol las tuvo Álvarez y las desperdició. ¿no? Oriente no puede ganar a nivel internacional. Un cabellazo ahí brutal de un brasileño ahí. ¿eh? ¿A dónde viene el arquero? Fíjate la jugada esta. Si no era el arquero otra vez hubiesen sido sí. más. por lo menos nos chupábamos unos seis, siete, ocho. Fue va, interesante o sea, el primer no, tiempo. Fíjate esa jugada, reclamaron Pero, posición adelantada, ahí va a estar el primero. Le falta jerarquía. Trae unos paraguayos de cinco mangos como el central. ¿Viste? Ahí está la jugada. Pero le cobran posición adelantada no, no, al no, que no, interviene no, no. después, a él. No, no, no, no. No no no hay posición adelantada, el gol no es válido. Ah, ya, está bien. Mirá, mirá sí, los sí, defensores no de, de Oriente. Ya te digo, duardísimos no. son. Mira, esa es la jugada para Álvarez. Qué jugada, ¿no? Qué pase espectacular. Claro, y está esperando Roja, a, a le pone la pelota dentro. En el área, área. no puedes querer bajarlas no. sí, y no, pues. En el área tiene que ya. ser de una. Porque y si ahí, gran no, era. invento de penal de Oriente. ¿No era penal? Era. A ver. ¿O no era? No sé. Cuando le cobran un penal favorable al equipo boliviano, yo me hago el loco. ¿eh? <risa> yo no creo que sea penal. <risa> sí, yo creo que los, Parece los, que los molest, rizos. Le, le molestó la chasca. Los rizos de los, del ¿no? defensor, ¿no? <risa> define muy nadie. bien Álvarez. Estaba uno a uno la cosa. Así sí. terminó el primer tiempo. Es el hijo de Sánchez el que está ahí. El que sí, juega bueno. en Oriente, sí. sí ah. Está ahora como volante, como segundo, como volante de contención. Está, no se fue va con Rojas su hijo. Y va él. Él siendo zurdo, marca por derecha. Son esas cosas que yo no entiendo. Bueno, porque me imagino que Sánchez lo puso ahí al ser de T, digamos, pero. Si sí, no, lo aporta, ponía más bueno. arriba eh, como armador, pero vino Álvarez, entonces ya no tuvo. Mirá, otra oportunidad que se come Álvarez. Solo. No te agarré la cabeza, hace el gol. Con lo que ganar las 12 lucas, tenés que hacer un par de goles. Y después, bueno, estamos con imágenes ya del segundo tiempo. ¡Qué cabezazo! ¡Qué cabezazo! ¿Eh? ¿Qué cabezazo? Fantástico. No, ese tiene que venir a dar unos cursitos de cabezazos sí. acá. Es sin cerrar los ojos y viendo a dónde le va a dar, ¿no? El brasileño se hizo dos goles. Por acá cierran los ojos y a ver si llega al arco, ¿no? Sí. Mirá, después aquí viene este gol, se lo, mirá, no vacío, el, no, el no. otro. A todos les dieron un baile. ¿Y el 3-1? Y lo más fácil no lo hizo, que era definir. Sí. Qué... Esta es la jugada, mirá. Uno, dos, tres. Otra vez, lo vi. Estos guachos no le ganaban a nadie, pero le ganaron a Oriente Petrolero por tres goles a uno. Me gustó el primer tiempo, porque terminó uno a uno. Eh, Oriente dispuso de un par de opciones, eh, que se las comió Álvarez. En el segundo tiempo ya, ya la cosa no, no caminó bien. Y lo terminaron pasando por arriba. Bueno. Ahí está. ¿Qué pena? Tacuari le ganó a Oriente Petrolero, por tres goles a uno. Más imágenes. Uh -huh. Ahí hay empujón, pero... Gracias. Y no cobró el empujón ese, ¿no? Al final. Si eso entraba... No cobró. Vale. Si mirá, mirá, mirá el brasileño ese. Me parece portero de, de, de Boliche de la Buenos Aires. ¿eh? <risa> pero bueno. bueno. Algunos de dirán, no estuvo tan mal. Perdimos tres, uno igual. Sí, la típica no estuvo tan mal, ¿no? Pero sí. esta ya es la despedida. Bueno. Opciones, fueron dos no, partidos que... de, de visitante ahora van a jugar dos de local. Pero yo no creo que sumen. Ya perdió uno de local. Pero yo no creo que sumen. Mm. Hoy va a jugar Blooming también. Y hoy juega Bolívar, después vamos a hablar de eso. A ver. De los ratoneros. <risa> vamos a hablar de los ratoneros. Porque ahora toca hablar de los otros ratoneros. Los... Porque es una moda que se está pegando y que es muy peligrosa. ¿Cuál es esa moda? La, los ratoneros, ir a esconderse atrás. Ah. ¿Eh? Sporting Cristal suma tres puntos. Le ganó anoche a 10 tronques por 1 a 0. Era la opción de oro que tenía sí. el Tigre. Otro. Esto lo ganaban del 22 de marzo. Sí. 22 de abril. ¿Eh? ¿Cuánto? Eran 30, casi 40 días que no ganaban. Y, y ganaba. le van a ganar a 10 tronques 1 a 0 en el final. Lo tuvieron metido en portería. ¿Sí? Se comieron una cantidad de opciones, pero terrible los peruanos. ¿Eh? Ese es el técnico brasileño que tenía problemas. El arquero vuela y las manos estaban a cuanto. Es medio Sporting metro no de donde el Sporting no está en pase. su mejor momento, ¿eh? Portín cristal. Mira sí. vos. El arquero respondió y otra, la pelota se paseaba. Increíble. Ahí está, tú vas a darte cuenta, te vas a dar cuenta que la cantidad hasta que llegue el gol. Brigade. hasta que llegue el gol. Hay una habilitación allí de Arano, si te das cuenta, yo no sé para qué entra Arano, Claro, si vos estabas jugando de contragolpe, van al bar y el entiende que es legal la jugada. Vale. 1 claro. a 0 se abraza. El, el que le hace el pase es el, el atigrado. Pues. Sí, señor. Mira, dice, misma cantidad, suma tres puntos, la misma cantidad que tiene Stronges, la misma cantidad que tiene River. Fluminense ya tiene nueve puntos. Ya parece estar clasificado. Uh -huh. después porque va a jugar de local con Sporting Cristal ya le ganó de visitante entonces ella suma 12, claro. está clasificada fíjate que si River que yo supongo que le gana Strong Stronges el último partido eh, va a ser 9 ganando los 3, pero yo creo que a estos malazos de los peruanos les va a ganar, va a ser 12 sí. y Strong va a llegar a 9 en el mejor de los casos va a llegar a los 9 puntos en el mejor de los casos o sea, como que andate con no la americana por vago, por flojo. Y yo El técnico se equivoca. Ya, no, no, no podés jugar con un equipo tan precario de la forma que lo hiciste. ¿eh? Sí. La verdad. Eh, la verdad que no... no, no Tenía no, no, no, la posibilidad, la... tiene a Rascaita que está sí. pasando por un buen momento para ir adelante. ¿Para qué meterse atrás? Así es. Eh, pero bueno. Pero bueno, está. Qué complicada la situación, ¿no? Te vas a ver a tu equipo y terminas preso. Y con semejante problemón. Con semejante problemón, porque están todos detenidos. Sí. ¿Ya? Y ahora son, qué sé yo, elecciones múltiples, me imagino, qué sé yo, daño a propiedad privada. Son muchas las causas que, que, que seguramente el fiscal les va a imputar a estos hinchas. Ya es un trabajo ya para el consulado boliviano, porque el consulado boliviano se está movilizando en horas de la mañana para tratar de buscarle... La, la salida más fácil a este problema, ¿no? Pero hay que quedó daño a terceros, ¿no? Claro. Y es más, hay una, eh, un, un ciudadano que fue atropellado, el boliviano. Ahora, yo no entiendo, vienen en el bus, paran el bus, se bajan, apedrean, es más, venían con protección policial. La verdad es que no los entiendo. O sea, estos atorrantes eh, eh, es que estaban, borrachos, estaban en otra, ¿en qué andaban? Eh? Claro, no te puedes pagar y es cuando bajan del bus que claro. se produce el atropello. Claro, bajan del bus, el tipo del otro se ve con una turba, como dice el paraguayo, qué sé yo, 30, 40 tipos que te quieren agarrar a patadas el vehículo y a ti más no puedes. ¿eh? Claro. El tipo le apretó el acelerador y se llevó a varios, y a uno de ellos lo terminó matando. ¿no? Pero eh, según el informe del periodista dice que se habrían bajado, y que además tenían custodia policial pues los, los acompaña generalmente la policía qué sé yo hasta fuera de la ciudad cuando van para que no, no tengan este tipo de, de inconvenientes ¿no? Mm. qué complicado bueno vamos a estar entonces atentos a qué va a pasar pero ¿Qué va a pasar más tarde bueno ¿no? me imagino que la, el consulado lo que hará es aminorar un poco tratar de aminorar un poco sí. la situación porque, porque no todos es. Habrían resultado, creo yo, culpables en este tipo de incidentes. Yo creo que hay algunos allí que, que se pueden salvar, <coughs> y ese es eso un poco la idea, de dejar a los responsables de este, de este problema, ¿no? Porque son 50, dice que hay, presos. Sí. 50 presos. 50 presos. Wow. ¿Te puedes dar cuenta? Sí, claro, al principio decían dos, ¿no? Todos no, no, los no, que no, Están sido... todos. Bus completo los metieron en Chinola. Wow. Los paraguayos no andan con vuelta. Y además está preso también el que atropelló al ciudadano boliviano. Me parece correcto. Ahora tendrá que haber una fase de investigación. Me imagino cuánto tiempo será. Hay un días, muerto de no por sé, medio. Eh, se editarán medidas, se van a defender, qué sé yo, fuera o adentro. Eso seguramente el fiscal en el transcurso de la mañana, cuando haya la audiencia o esta tarde, se va a poder conocer qué va a pasar con la suerte de los hinchas bolivianos. ¿Los hinchas van por cuenta propia o es el club quien los lleva? Al final nadie sabe cómo van. A veces los futbolistas les dan una plata para que vayan, los ayudan, los colaboran, dirigentes que colaboran para que vayan los hinchas. El otro día estaban vendiendo sándwiches para ir. Igual que aquí, los de diestrones también venden sándwiches para acompañar al equipo para ir a Lima. Entonces, se tratan de colaborar de, alguna, de una o de otra manera, ¿no? Son barras oficiales de los equipos, entonces yo supongo que deberán tener algún tipo de ayuda, ¿no? Sí. Pero tienen que tener ayuda mental también esto, ¿no? Que nos hacen quedar más tan mal, Sí, ¿no? sí. Eh, no se pueden actuar así. Sí, en este momento se está llevando una audiencia de Paniagua eh, relacionada con la investigación de, de los dineros que no se hubieran pagado a los futbolistas por presunta estafa están en este momento en la, en la audiencia. Yo creo que va a terminar unos 40 minutos más. Están los alegatos de la abogada no. que insiste... En, ...en probar, por supuesto, la inocencia de su defendido. Eh, la fiscalía y por intermedio se solicitaron datos... ...17 o 19 casas tiene el señor Paneaba. Wow. Entonces le van a preguntar cómo las compró. Claro, ¿Y él es dirigente del fútbol, nada más? Dirigente de los futbolistas. 17 o 19 casas. Wow. Dicen que hay otros también allí, pero bueno, que han tenido mayor trayectoria que han jugado fuera, que tendrían siete, ocho o diez casas. Claro, no se ha convertido eso, además ya en algo usual en los futbolistas, de comprar casa con para semejantes, alquilar, ¿no? semejantes sueldos, comprar casas, alquilarlas, invertirlo. y claro, de aquí a un tiempo quedarán sin laburo y vivirán de eso. Viven del alquiler. Eh, bueno, usted me ve de corbata. Ah, eso sí, le iba a decir qué pasó sí, eh, con los cuellitos. Quiño... Nuestro compañero de trabajo falleció su señor padre oh. esta mañana. Ayer estaba muy, muy delicado de salud y hoy falleció su Qué señor bien. padre. Bueno, recibe las condolencias oh, de todo nuestro equipo la... y sí, de, también de toda veía. la gente. Eh, para el compañero no este momento tan complicado para él y para la familia. Se va a su señor padre. Qué no, no lo vamos a ver hoy al mediodía, quizás mañana, pero allí está. Eh, Tranquilidad nomás, ¿no? Estos momentos hay que dejarlos pasar. Sí, todo el apoyo, todo el respaldo y sí. Sí, para Quiño, mi amigo Sarabia. ¿Hoy juega Bolívar? Sí, y Blooming. Cierto, las se dos irá, academias. ¿Les irá igual que a los de ayer? Yo últimamente no hago pronóstico. <risa> <risa> Será puesto a Bolívar. Puede ser que hoy día traiga un ah. resultado bueno. No se anima. Yo estoy alegando demencia temporal eh, a raíz de la apuesta dicho? que. ¿Qué le han dicho en casa? Que lo dicho. Y ahora tengo que cortarme el pelo porque, ¿qué voy a hacer? Claro, Hasta si no. El fin de semana tengo chance. Que se bombardeó ya. O sea... eh, he puesto ya un par de abogados para alegar demencia temporal. Y no, no funciona. Y todo eso. No puedo. La cantidad de hinchas de Oriente me va a quedar en nada si usted no cumple su apuesta. ¿eh? Me están diciendo de todo. ¿eh? De todo me están diciendo. Y hoy juega Blooming y Bolívar, ojalá que a Bolívar le vaya bien. Ojalá. Va a jugar con cerro. Porque... Pues es más temprano, ¿no? 18 horas sí. el partido. Los malos juegan temprano. Sí, pues si, de... si ganábamos la anterior hubiéramos ido jugando a las por 10. Por lo menos pero... a las 8. Sí. A las 8 de la noche. Si ahora el primero a las primero 6. Va a la... 6, a las 8. Esto de anoche noche jugaba a las 10 de la noche, pero por un problema de horario, porque es 9 de la noche en Perú. Por eso el partido fue anoche a las 10. ¿Vieron no. las cosas que tuvimos Parecía que hacer. Parecía de los buenos. ¿Eh? Parecía de los buenos sí, el partido, era, pero era más un tema de horario. Era un tema de horario. Ah, yeah. Porque en Perú eres nueve de la noche. Una hora menos tenemos en Perú. Una muy buena cantidad de espectadores, ¿no? Sí, sí. Algunos estronquistas que han llegado también, también hasta allá. Todas partes es de estronquistas, ¿viste? Es como la mugre, ¿viste? <risa> en todos lados hay. <risa> los gatitos Yo les deseo no mucha fueron, suerte bien. para hoy. Gracias, gracias. Uh -huh. Gracias. Usted tiene que contar. Suerte. Eh, ...suerte necesitan los mediocres... ...no nosotros que tenemos un gran plantel... Tiene que, que ...es que la otro. verdad es difícil decir eso... ...después de lo que estamos pasando... ¿no? ...oiga... ...y hasta el señor Claure está preocupado... ...que se lo veía muy tranquilo... ...hasta hace un par de partidos... Sí. ...es que invertir tanta plata... ...en tanto tipo... ...que no juega nada al fútbol... ...tengo una interesante... ...tú sabes que el otro día estaba, estaba mirando... ...generalmente yo no miro mucho pero... ...me lo mandaron... ...el patito... El patito yeah. estuvo en Santos, ¿no es? Eh? Uh -huh. Dicen que el patito lo único que hizo en Santos fue enseñarle a bailar cumbia a Neymar. Ah, sí. Porque después de allí se va. Yeah. Y después tiene un bajón futbolístico, porque el Santos le dice que se vaya. Entonces va a jugar a ligas desconocidas. A equipos de quinta división. Y después termina aquí en en un equipo de segunda, ¿viste, Wisterman? <risa> Entonces, pero durante ese trayecto, esos dos años, al no ser titular, no, no le creo, le metió el trago. Sí. Entonces, ahora que no es titular, te acuerdas que han, han aparecido los problemas, dice, de conducta de algunos. Sí, sí, sí. Recordemos que los brasileños, bueno, a uno de ellos, Porque el otro, se fue el otro era un crack. Al eh, chico. Sí, con mucha chupeta. Hmm. Sí, había denuncias de aquello, ¿no? Y ahora se iban el mismo. Hasta Santa Cruz no, y, y el mismo, el mismo pato en esta entrevista, es que confirma todo eso que efectivamente dice, me que al trago. No sé. ¿Qué te parece? Eh, yo se la voy a, a, se la voy a alcanzar. ¿Y vamos a editar un poco para que sí. la gente la conozca un poco. Porque, pero es bueno también reconocer. Bueno, me dediqué al trago durante un tiempo porque no jugaba. Claro. Ahora en Bolívar tampoco juega. ¿Será que se dedicó al trago también ahora? No, pues sé. no creo. Pregunto. Ya lo está defendiendo usted. ¿Por ¿Eh? qué usted defiende a gente que no conoce? Porque no creo. La situación sería diferente. Creo que ha cambiado la actitud que le hemos visto. El, el, el, tipo no el juega tridente nada. que hicieron con Chico y con... ¿Qué se eh, llamaba el otro brasileño? Batman. No, no, no Fue, fue, fue muy bueno ¿no? sí, Se bueno, fueron y ¿qué? ahora quedó, quedó, quedó un poco solo Pato Y no se le ve la misma intensidad Y eso sí hay que reconocerlo ¿no? Al, que entrar, no al entrar al, al partido Hace un tiempo atrás Entraba con rabonas de una Mucha espectacularidad en el rabona juego no sé. ¿Cuándo, ¿Cuándo vio rabona a usted? De tremenda, que lo pateaban por hacer dos rabonas Lo terminaban pateando Yo las vi muchas veces Pero ahora no le veo la misma intensidad al Pato Algo está pasando por eso, no es titular, entonces él dice que cuando no es titular se dedica al copete, lo dice él, no lo digo yo. Se dedicó, ¿no? habla en pasado. Pero Pasó fácil, eso hacia Es fácil volver de nuevo. Mm. ¿O no? No. Está, re, está rehabilitado, está recuperado y está enfocado en su carrera. Patito. ¿Cómo Estoy refiero, seguro. Usted? Creo, ¿eh? Ya se lo acaba de a pasar a los muchachos, pero me debía haberse lo pasado más temprano para que lo hubieran editado. Sí. Y donde él sí reconoce. Pero está bien, es de humano reconocer, todos podemos cometer errores. Sí, pero errores. no lo podés reconocer, vos sos un tipo que está dedicado a esto, no te puedes pasar, ponerte a carambolear cuando te da la gana, ¿no? Después a ver, usted, usted que noche. se levanta a las 6 de la mañana, usted va a ser lo irresponsable de ponerse a chupar en la noche, hasta las 12 de la noche, mira, te estoy diciendo, te estoy diciendo hasta las 3 de la mañana, mm, hasta no las 12 te de la noche, y al otro día te tenés que levantar a las 4 de la mañana, no, no puedo o no. No puedo. Porque si usted quiere chupar para su cumpleaños, pida permiso, ¿no ve? Pero hay algunos que lo hacen. Ah, bueno. ¿Para quién está hablando usted aquí en el canal? No, no, me... no, no, no, estoy hablando en general. Te, le estoy diciendo, hay algunos que lo hacen y al final, bueno, te voy a es, que es un error mío, te voy a reconocerlo, sí. me van a disculpar, voy a cambiar. Y puede cambiar. Todos tenemos el chance de cambiar, ¿o no? De modo, es que es difícil yo tratar de venir todos los días acá y explicarle cosas a un fanático. fanático. <risa> me voy a despedir de usted, Osama Bin Laden, mañana Ahora, nos vemos. Llámelo al que sabemos para que otra vez hagan bochinche no, no, no. acá. No, y no. se pongan todos contra mí, esa es la idea. Así, ah, ¿dónde está el señor Romero? ¿Ve? <risa> ¿Eh? El señor Romero Estelando. tiene. Está como... tiene... Ah, no, ya aquí está, pues no tiene la costumbre de lo que tiene el turno de la noche. Está como. O sea, el... que en pleno programa se van a comer. Se cada... van a cenar. ¿Ah, sí? <risa> ya te digo. ¿No va a desayunar? Eh, no, bueno, no va. sé. ¿Ve? ¿Y cómo le va? Placer llegó? saludarlo. Oh, para mí es un placer. ¿Qué ha pasado llegó más rápido con nuestro inmediato? equipo? ¿Cuál nuestro equipo? Ayer, a ver, sí, ya son muchos con la palabra nuestro. ¿Eh? ¿Con nuestro ¿Cuál? equipo, el tigre? Eh, será suyo, pero ese, bueno, no tengo <risa> ninguna no, vinculación. Ya no tiene Ningún vínculo. Ningún <risa> En las buenas y en las malas. Está, estamos hablando aquí el tema del pato, que el pato reconoce en una entrevista, que cuando no era titular se dedicaba al trago. ¿Sí? ¿Al chupe? Aquí hace rato que no es titular. ¿Y ahora? No sé, pregunto Está. yo. Bueno, usted que anda por allí, ¿eh? no, claro, ahora ya no, no. Ahí, ahora ya no, porque tiene que laburar aquí. Claro, Sería irresponsable es de su temprano, parte, Claro, claro, eso sí. Andar hasta las 2 de la mañana por allí, ¿no? Y venir a laburar. Los bolitos, claro. ahora ya lo, ya lago. Lo los viernes sí, la revienta. No los. De vez en cuando, de vez en cuando, Es Si el sábado no labura. <risa> Pero a veces Pero estamos por... de turno, a veces estamos de turno. Se está poniendo en figurillos. Claro, no, no, no, no, no puede Un no no. tipo joven también. Claro. claro. Puede, ¿no? Le, le ¿Estaba por Santa Cruz? Sí. Eh, sí. Bajó las temperaturas, ¿no? Sí. Pero allá hay 16 blooming, grados. Y, y, la mina, y la mina se ponen botas, se ponen abrigos. Sí, sí, sí, sí, sí. Oiga, estaba no? el aniversario Blooming, que era... Imagínense si era? vienen a La Paz. Uh, está el aniversario, no ganan a nadie eso ya. Si sí. <risa> vienen eh, a ¿Ah? La Paz y hacen botas, no. No, se mueren. Aquí en La Paz se ponen, qué sé yo, tipo esas... Eh, cuando vos subí al Himalaya, más o menos cuando vienen para acá. Con las parques, todas las. Sí, vienen todos. Eh, ¿Qué chance le da al equipito de? Del Uy, no, no, yo creo que. Empatan. ¿Empatan? Empatan, empatan. Está bien. Voy a darle un. Ah, no, no, confianza. no apuesta. Quería empatan. decirle cuánto va a decir, pero no. Él no, ya tiene. Le digo. Le digo resultado y ya Don Juan ah, comienza es... a temblar. Así, ¿no? ¿Pero por qué? No sé, por... Pero ¿Por si yo fui el único Gil de Pampa que aposté a favor del Bolívar. Eso, ¿no? Y, y <risa> no hay lo que hacer ya. ¿Ha alegado demencia temporal. Mira, mira. Y lo boleta he, con, claro. la, con la Ha alegado demencia temporal. ¿Qué sé yo? No? Le tiembla ¿no? la mano. Apuesta, le tiembla la mano. Y no es por miedo, es por la rasuradora. Ya está practicando. Es que fue su momento más humilde de donde... De Don Juan Pastén. Fue su momento más humilde, ¿no? De apoyar, sí. al, a apoyar al equipo. Sí. Yo le quise dar una mano a los muertos ese. Mira vos. V venga. Pero venga, no, ya perfecto. quiere usted. ¿Quiere entrar? Pase, pase. Venga, aproveche este momento de, de fama aquí. Claro. ¿Eh? Que, Por la derecha. Que es, pase al lado del... Vale. ¿Bolívar o tigres es usted? Bolívar. Dame la pinta de Chupamella ah, que tiene. Vay. Vaya nomás, sí, siga nomás, siga nomás. Sí. Nos vamos a una pausa. Y ya volvemos. Gracias.